El WhatsApp que me. a mí me gustan dos guasas, me gusta el de Hill Deyer, que igual se fue sí, una buena. Sí, no, que estamos con bien. la psiquiatra, con estamos la psiquiatra bien. que me, me atiende, y me dijo que cuando tú por mucho tiempo se, es real, que se transforma el, por ejemplo, los. No, no sé cómo van los. Lo que le pasó al loco eh, es real, ¿cachai? Como sí. que el loco se metió en el personaje y, y mi hijo se muera casi intenté seis meses en que el loco vuelva a recuperar su gusto? Porque te sí. cambia todo el... Me mostró una foto, de hecho me recomendó en un libro está en inglés Que los sentimientos, ¿cachai? Están... La felicidad y la, y la rabia, ¿cachai? Y todo eso, todo, están como pasados por máquina. Hay un libro que te muestra la, sí. los sentimientos Entonces el rollo del, del loco era de que sacarse meterse en esa bola te cambia todo cómo tú funciona el cerebro y después cuesta mucho sacarse esa bola sí. o sea, sí, ahí, sí, sí, sí, de man. hecho creo que le pasó y me encima yo recuerdo que claro estar en una separación creo igual es fuerte o sea, sí, estar pues. metido en ese personaje y cuidado y después estar en una separación igual no es como la claro claro y que es, es, es bueno ese es el, uno de los rollos de los actores también y por eso la, emocionalmente tan pa, tan palpico pero si, te, si tenías que hacer un personaje, que es una comedia, y tenías que hacer reír al mundo... Y justo en ese momento se te murió la esposa, ¿cachai? O sea, bueno, no, es muy exagerado, se te murió la esposa, porque te suspenderían... No, pero te pasa, te están pasando guas de mierda... Es que cagaste, ¿cachai? Y tenías que ir para la actuación y te que reír, ja, ja, ja, y hacer reír. Y, y, hace y ahí años. es un poquito el, el gran secreto de, de estos weones que, que, que, que, que piden mucha plata para hacer su interpretación. La profesio, el profesionalismo, como. Yeah. ¿Cachai? Estamos en una mesa ahora, viene un director, pone la cámara ah. y a René, llora. Ay, pero, no, no, llora ahora, porque, no, Pero ¿por qué no? Pero que no puedo, ¿cachai? Así, quedamos así. El, el, el buen profesional se pone a llorar ahí estaba ahí está pagado el es, 3 millones de euros exactamente ahí ya, antes es, pagaban 20 ahora es, no. exactamente ¿cachai? ¿sí? pero por qué porque yo logró llorar en los 5 minutos donde están todos 20 hueones así con la cámara mirándote ahora, ¿cachai? Y con la luz y todo, todos pendientes que llorí es lo logró llorar es como la Carolina Reggie en cámara no puedo reír es bueno, no, no, el, el peor ejemplo que me da no pero la Carolina Reggie la Carolina Reyes tiene otro, otro talento no es actual la Carolina Reggie tiene que podrían decirse venderlo no, no es bueno, lava bien los platos lava bien los platos lava bien los platos, lava los platos. No, no, no, no eh, vende bien, vende bien. Si tú le decís llora, y le compré que está llorando. Ríe, sí, ¡ah! y le compré que está riendo. Si tú le decís, si tú le decís, sé una enfermera alemana postguerra mundial que está luchando por la, por la muerte. Ahí o se hace pipí. No, no, no, no, no, no, no cacha, porque no sabe esos signos de actuación. Pero ya. Pero ella no el es actriz. Ellos no tienen. no es actriz. No, por pues no, Es como Zamaleta, como que, que le pasa exactamente lo mismo. ¿Cachai? Sabaleta. Sabaleta. la mejor persona que fue de machos y sería. Que logró llegar así como no, Zabaleta, no sé. Zabaleta eh jajajaja, ja, ja, ja. llora uh, seduce oh, ah, ah. cachay, Pero pero si le decís ya eres un ex adicto al juego que ahora no quiere estar luchando por contra su adicción uh, ¿qué pero ¿qué hago? Me pego, pego. me pego, ¿cachai? No, no sabe, con, ¿no? Luego, sabe. Si llora, es Mike que llora, yo me contesté moticon y un moticón ya lo puse en el chat eh, llora Sí, sí, sí Así que pero, pero bueno. A mí, pero yo lo que estaba cachendo a mí que no me gustaba mucho, pero después mi suegra me dijo, ¿sabes quién loco le pone? ¿Quién? Era el loco del Joker, el Jueguín Phoenix. Ah, sí. Yo lo no, vi en gladiador y quizás a lo mejor loco igual la hizo bien, que me molestó un poco la.. era muy desagradable el personaje. Claro. Pero el Joker igual. yo a mí me gusta ver esa película. Yo la he visto. ¿El gladiador? Tarde. ¿No? ¿No? El Joker, el Joker la hora, la hora. Ah. No tengo otra hora para... Sí, no y el Joker pues... la veo en dos partes La primera parte Y después la segunda Cachiqui ya se transforma el... Porque la primera parte Igual es buena donde Sí, el loco... pues es, es más lentita, sí pero, pero... No, pero es buena A mí sí. no me aburre No me aburre Pero el loco igual Igual después Cachiqui Igual Joaquín Fierro es medio rayado Sí, sí Ya cuando el actor o sea, Ya San, se no, le van a rayos medio... Sí, ya Tiene un... Que no les resultó ese proyecto. ¿me hubo una, hubo una, una época en que estaba, el bueno estaba muy. en su vida personal, muy como muy extraño. No hay una palabra para decir que es como. Es lo que estaba haciendo como es unos reportajes, unos documentales. Sí, estaba es como preocupante. Estaba con una van, la no se cuidaba, iba a, a set de televisión donde lo entrevistaban y se tiraba chancho, se le olvidaba lo que iba a decir. Como muy raro, ¿cachai? Y, y toda la cuestión. Y de repente, claro, empezaron a cachar que siempre que hacía esto había un hueón grabándolo. Entonces yeah. cacharon que en el fondo lo que estaba haciendo era como un documental falso de Joaquín Phoenix Ah, ya. Yeah. Claro, es, salió... es como la, la película de La bruja de Blair. Claro, exactamente. Yo un por falso esa, documental. Por esa película, ¿cuál ya han bueno, dejado esa película durante un tiempo? Sí. <risa> puta, oh. la buena, mala buena. Y el doblaje. El, ah, ¡Vamos no. a morir! ¡Ah, pero, no, pero que no vi doblaje! Mío. ¡No, pero es que tenía, tenía un punto, tenía un punto en la película. Lo he haciendo últimamente, te pongo cuando no quiero leer, porque siento que de repente. A mí me gusta escuchar el Soy de los buenos, que le gusta ver la web rusa. Con... Pero a veces como que me abajo. entonces... Pero ¿sabes qué la pongo? La pongo doblada en español en... En... de España. ¿La porque siento que los locos le ponen más talento que el hueón No, pero es que se disfruta más la película. No, no, no. En España, los locos, los de doblaje, son actores reconocidos. Ah, sí. Sí, la gente va a decir: Mira, ese no sé qué, el que dobla a Bruce Willis. Tiene una de la hueva. Claro, sí, es más desarrollado, no sé. Y culturalmente son: Oh, bien, mira este hueón. Esta es la voz de Samuel L. Jackson. ¡Wow! manso actor, hueón. Buena, ta, ta, ta. ¿Cachai? Porque más encima está, pasa, pasa lo mismo, vamos, que, que cada actor tiene su. Como las películas, cuando tú veías a Bruce Willis, que si. Oye, hay si la alguien, película que hace Bruce Willis. Que es la misma voz. Porque, porque si le cambiáis la voz, te, te queda la patada, Es como los Simpsons. Como lo, exactamente, te queda el cacto. tantos años, weón. Tuvieron sacaría, todo notado, sí. Hoy sabes que me, me descargué un. Preocupado de mis cuentos, que yeah. parecen anécdotas. Ya. Yeah. Me descargué un libro de guión. Ya, cuál cuál Y. Eh, oh, bueno, me acuerdo. El de Sidefield. Sale la cámara. Ah, pero, está, está bien. Entonces, no, estuvo es súper bueno el guion Es súper bueno. bueno <risa> sí, sí, sí, sí, dale, dale. vaya a aprender yo, todo. Yo todo que ver el... tendría que ver si hue... saliera un entrenador, ahí ya te, te diría que no. Sí, te diría que no. Estoy mal enfocado. Ah, <risa> oh, bueno, no sé, qué no sé. Tendría que sacar el computador y. Ya, no, no. La... pero no, no, Es que hay, bueno, hay buenos libros. Pero... Lo recomendable es el de Sidefield, el manual de guionista. Que es así, no sé cómo lo hace el caballero, pero desde gran guión así. primer acto sí. sale esto, todo, todo, todo, Segundo acto, esto es. Sí, yo siempre he escuchado la, la, la, el desarrollo de personaje. Siempre en el desarrollo de personaje estuvo malo. Ya, como ya, ya, de repente a mí no me interesa mucho el.. Es que el de desarrollo que como, del personaje es casi la razón de ser de la película. El loco explica que, por ejemplo, tenéis que. Y, y bueno, explicaba las tres partes de la película, los lo, lo lo bla, bla, bla, bla. Claro, claro. y en una parte decía, ya en esto tiene que pasar esto Y luego, en esos cortos que hay en YouTube, llego yo, al yo, yo, cachar, los, que los 40 minutos viene el giro, una página es un minuto Sí, hay, hay, se, hay ciertas características el, claro. Pero el loco hablaba sobre la, cómo desarrollar el personaje, que es como lo que se cae en muchas Y hablaba como sí. película antigua, que era como por ejemplo, el ciudadano Kane yeah. Que la quiero ver, para pa cachar sí, un poco, que creo que está bien como armadita. Es súper buena, pero es bastante probable que no te sorprenda nada. Porque lo que pasa es que es muy famosa, porque antes de la película. Eh, la se hacía otra forma. Se de... hacía otra forma y la, la película propuso unas weas que weón. Para eran, claro, claro. ¿Qué Entonces, es lo que dijeron. Ahora? ahora, exactamente, ahora tú la veías es, es todo muy gastado. Es como el dembow de la música. Como exactamente, ya la misma base, es la misma la base aquí, que ya, la cuestión. Pero fue el loco que puso el dembow. Sí, antes no había como sí, en sí no, cacharis entonces pero sigue siendo una película power y, y, y, y poderosa o sea y, y sí. como decirlo eh, pero el loco bien, decía que el loco de... tenía que desarrollar como los conflictos locos o sea bueno explicaba varias cosas claro. y decía que era como el... igual hablaba del talento que era como ya hay locos que no le pegan a la wea bueno, como todos los alta como todos los yo, y me decían, sigan esta weá y le van a dar a la... Si lo hacen bien, le van a dar el estilo y explicaba como desarrollar el personaje, la vida, el pasado, bla, bla, bla, claro. una, así como modo general. A mí el que me gusta mucho... Hay dos películas que me rayan mucho, que es El Origen, ¿Ya? de Nolan. Y... Nolan. <risa> sí, es que, ¿sabes qué? Yo, yo no sé si el weón no cerró la weá, o le quedó abierta, o... Porque yo he tratado bueno, he visto, he visto hasta por parte y he visto así como un día la primera parte. Se... Para pa ver que. Y no, no entiendo. No, pero es que, eso, es que ya, yo, creo, yo llegué a la conclusión de que a Nola no le, no, ni siquiera Nolan no la entiende. O sea, yo, no le importó. No, no le importó la Sí, sí, sí. Eso. eso. Ya. Sí, dale, dale. dale, dale, dale. ¿No la, no sí, la, no por eso que Nolan no están tan valorado, porque no lo miran como. No, pues no lo miran. No, es que tienen una actitud de mierda, güey. Por ejemplo, ya es que, por ejemplo, en el, en el origen ya hay, hay muchas reglas y muchos problemas que se producen, el loco tiene que conseguir una llave, no sé, y toda la cuestión. Entonces tú decís, pero es un sueño, ¿Por qué no vuela el hueón? Y es un sueño donde están todos conscientes que es un sueño. ¿Por qué no voláis, weón? ¿Por qué no traía Hulk? ¿Por qué no. O sea, es un sueño. O sea, no las abiertas, las todo, posibilidades no son infinitas. Cuando no podía hacer eso, ¿verdad? Tú puedes volar, o, o, sea, se, supone, o sea, se supone que a un nivel son sol, no solo están soñando, sino que están controlando los sueños. Ah, ya. Y hay un punto, yo, es que también pues, siempre quedé con esta incógnita, por qué no, porque no, te explicaban que había ciertas reglas y acepté, ya hay ciertas reglas. Pero hay un punto donde un loco saca una pistolita y empieza a disparar y disparar, y hay otro loco que se le acerca por detrás y le dice, jaja, ja, tú siempre sueñas poquito. Oh, debe soñar más como yo y saca una metralleta gigante. Ahí, va, y ahí se, hace, se cumple lo del Entonces, sueño. exactamente. ¿Y por qué se no se solucionaron que, que, que, todos los que, todos problemas? Después, ya, ¿cachai? Entonces, ahí, <risa> eso, eso pasa con Nolan. Que veis la web ve y después la veis de nuevo. La, la, la veis y decís, uy, entretenida. Después la veis de nuevo y empecé Pero y por ¿por no cuadraba, Claro, no cuadra por ni un lado. No tiene sentido esta hueá, esta hueá es una mierda! No, no, no, no, no alcanzan a ser una mierda. No, son todas entretenidas, son no, todas buenas, no, son todas no, entretenidas las no de no, mierda no. Mierda no. Pero. No pero pero que que tiene es. grandes no, problemas que... de vida.